Poner un trazado en Photoshop no es tan sencillo como si fuese dentro de Illustrator o dentro de InDesign. Hay que seguir algunos pasos. Muy bien, sobre la capa de texto voy a presionar Control-Click o comando clic sobre la miniatura de capa para activar la selección. Voy a crear una nueva capa y voy a ocultar el borde para que puedan ver exactamente la selección. Y en el panel de trazados, en la parte inferior, vamos a convertir esta selección en un trazado. Siguiente paso es cerciorarme que aquí le voy a cambiar de color, puedo poner un color rojo. Y en la misma capa de trazados, en más opciones, voy a poner esta opción que dice Stroke Path o contornea trazado en español. Voy a quitar la opción que dice simular presión, aunque tengo varias opciones de las que tengo ahí presentes. Voy a dar clic en OK. Automáticamente se ha creado un borde sólido, un borde constante. Voy a dar Control Z, Comando Z y voy a regresar otra vez a Stroke Path y voy a poner la opción que dice simular presión. Al dar clic en OK, me va a dar este tipo de presión sobre este borde. Voy a activar la capa de texto y ahí tenemos lo que queremos explicar.